Rechazo a la pulsión Natural, naturalizada, de crear, generar, lo nuevo Por anticipado, amor a eso nuevo Por evitar dolor inevitable De la condición misma que nos constituye como seres que somos Contradicción generada Lucha entre lo racional y lo emocional Lo humano y lo animal Piedad y pena, por uno mismo y por los anteriores que eligieron por uno y a quienes debe la herencia por un acuerdo de palabra que se entiende en el silencio. Anhelo de llegada, sin preguntas, por errores, a los humos subconscientes, por la cuota de egoísmo, en el fondo vanidades, de luchar contra el abismo, que no hace distinciones, pues a todos nos espera.